Estás entrando a Larquemo Larquemo El universo oculto de Oxlack Investigador Larquemo En México, nuestros antepasados fueron portadores de sabiduría de fuerza y secretos sobre los fenómenos de la naturaleza, hombres que construyeron su cultura y tradiciones, adoradores de los dioses de piedra que representaban la cosmología de nuestra raza, e increíbles arquitectos que levantaron ciudades tan extraordinarias que el mundo hasta hoy en día los sigue admirando. El secreto de la construcción de los templos de piedra es uno de los grandes misterios de América. Y aunque los mexicas o mayas hayan sido grandes constructores, hay hipótesis que hablan sobre algún tipo de ayuda extrahumana. Kinametsi, el gigante mexicano Cientos de zonas arqueológicas se pueden encontrar en México. Algunas son ruinas ya sin forma y otras después de las remodelaciones, siguen impresionando a los visitantes por ser colosales templos de piedra. Hay un misterio del cual se habla poco, pero que pudiera ser real. Estoy hablando de gigantes. Para algunos, la existencia de estos seres en épocas prehispánicas pudieran responder diversas preguntas que aún no tienen respuesta, o ayudar a la explicación de muchos otros vestigios del pasado en América. Los gigantes que pudieron existir en México tenían un nombre en náhuatl, les llamaban kinametsin, raza de hombres gigantes de la mitología mesoamericana, que pudieron haber habitado en los mismos poblados en los que hoy vivimos. Se dice que estos hombres son los constructores de la ciudad de Teotihuacán y Tlalzigualtéperl, entre otras colosales estructuras, donde se requería la fuerza de decenas de hombres o para la construcción de obras en terrenos complejos, como lo fue en la gran Tenochtitlán, en el corazón de México. Esta revelación nos hace preguntarnos, ¿quiénes eran? o ¿de dónde salieron estos grandes humanos? El vocablo Quinametzin es el plural de quinametli que se traduce al español como gigante. Es el nombre con el que diversos autores han denominado a los primeros habitantes de México. Uno de los primeros relatos cuenta que los Kinametsin fueron la humanidad que existió cuando Tlaloc era quien lideraba al pueblo. El sol de la lluvia alumbró durante la tercera época cosmogónica, la cual concluyó cuando Quetzalcóatl hizo que lloviera fuego, provocando que los Kinametsin murieran quemados. Esta es una referencia sacada de la mitología mesoamericana y que se parece mucho a la mencionada en la Biblia en la historia del diluvio universal, donde también se habla de la destrucción de los gigantes que habitaban la tierra. Otro relato señala que los Kinametsin eran hombres de guerra. Se cuenta que una vez que se levantó la ciudad de Teotihuacán, los tlaxcaltecas lucharon con los últimos hombres de esa especie, pues después de que se mantuvieron bajo su dominio, un día se cansaron y se levantaron en su contra provocando así su extinción. Una tercera historia es la que cuenta el historiador Mariano Beita. Comenta que los Olmecas descubrieron gigantes cuando llegaron a Tlaxcala y Puebla. Al llegar, encontraron hombres colosales y desnudos que se alimentaban de animales y frutos silvestres. Los Kinametsin fueron destruidos por este grupo de mercaderes provenientes de las costas y lucharon por el poder y la tierra que ellos habitaban. Algunos historiadores novohispanos refieren que fueron destruidos por esos Olmecas chicalancas quienes llegaron a Tlaxcala después del año 200 a.C. Una teoría interesante es la que aportó el historiador Chavero, quien consideró que los Quinamencin más bien representaban a los otomís, quienes vivían en estado salvaje. Según los Olmecas, se consideraban a sí mismos como civilizados, razón por la que podía especularse la evolución de estos seres a una raza mejor comportada y de menor tamaño. No obstante, se tiene la creencia de que los kinemetzin vivieron durante la era de Atonatiu, o sol de agua, la cual concluyó con una gran inundación en la zona montañosa de Tlaxcala. Se dice que esta inundación terminó con la mayoría de ellos. Pese a todas estas anécdotas, uno de los antecedentes más importantes se puede encontrar en el mito del quinto sol. Esta historia cuenta que en el principio de los tiempos, los dioses mexicas decidieron crear vida. Causando que naciera Ocelotona Tue, un solecho tierra, junto con seres humanos gigantescos. Aquellas criaturas medían alrededor de 7 metros de altura, pero debido a su descomunal tamaño, esos hombres eran lentos y torpes, a tal grado que cuando se caían ya no podían levantarse, por lo tanto morían. No obstante, pese a la poca claridad de su existencia, los gigantes aparecieron en varios códices de frailes tal es el caso de San Juan de Sumárraga, el florentino o el del Vaticano, y en escritos de Fray Andrés de Olmos o Fray Diego Durán. Esta ilustración del Códice Vaticano es una de las grandes evidencias de que estos gigantes existieron en México. En él vemos un grupo de hombres atacando y amarrando a un gigantesco hombre. Quizás se refiera a lo ocurrido con el último kinametsin de la historia y al cómo el hombre hecho de maíz conquistó estas tierras. Otra de las pruebas de que estos seres de gran altura existieron se relacionan con los hallazgos de huesos muy grandes. Un relato del fraile Andrés de Olmos cuenta que en el palacio del primer virrey de la Nueva España se encontraron huesos de un pie humano donde cada dedo medía casi la palma de una mano. Los relatos de los Kinametsin son diversos y sirven como respuestas a los huesos gigantes que han sido encontrados en diversas partes del país así como también en el misterio de la construcción de las grandes ciudades mesoamericanas. ¿Sabías esto sobre nuestro pasado en México? Si no, ahora ya lo sabes. Comparta este video, dale like y suscríbete. Coméntame algo con respecto al tema, porque pronto subiré un tercer video sobre la historia de otro gigante que existió en el mundo.